Y entonces vamos a sentarnos de forma cómoda, con la espalda recta, buscando una postura que el cuerpo le quede confortable. Y voy a buscar un punto al frente mío, no, no hacia abajo, sino como a la misma dirección de mis ojos, donde voy a concentrar mi mirada. Por... Poco a poco, ir dejando que mis ojos reposen en ese punto focal que escogí, inhalando y exhalando. El cuerpo se va sintiendo más y más liviano, tranquilo, inhalando frescura y tranquilidad, recargando cada músculo del cuerpo y exhalando todo lo que necesito soltar como si el exhalar sacara fuera de mi mente y mi corazón todas esas emociones sentimientos que han estado perturbándome, molestándome. Inhalo tranquilidad, limpia el corazón y exhalo fuerte, tranquilo, todas las tensiones. Con este inhalar, cada vez más paz y exhalar todo lo malo el cuerpo mi mente se sincronizan en esta armonía cada vez más la del cuerpo se va transformando con cada inhalación como si el aroma dulce y fresco de la calma fuera penetrando cada vez más profundo Tejido tejido, célula con célula, en cada inhalación, voy sintiéndome cada vez más profundamente, en calma, en paz. Una relajación completa, donde no quede ni un solo rincón del cuerpo, sin carga de paz, como si ese aroma profundo Corriera completamente todo el cuerpo. Logrando soltar las tensiones de los músculos. El malestar que pueda haberse acumulado en algún órgano. poco a poco, de forma estable, constante y tranquila, con esta recarga de energía de paz, va quedando profundamente. Totalmente suelto, no le queda ni un solo rastro de tensión, como si un masaje espiritual de profunda calma, alcanzara todos los músculos todos los órganos y se volviera a sentir profundamente bien. llevar ahora mi atención hacia mi propio corazón. Aquí, donde se generan mis emociones y sentimientos más creativos. sentimientos profundos y también los superficiales aquí donde yo mismo me he encargado de acumular tantas distintas emociones y en este preciso momento es como si yo el dueño del corazón y la mente, mis sirvientes, regresar a tomar control de cómo me siento en este preciso segundo. Yo, el alma, yo, la energía espiritual consciente retomo mi rol central donde la mente se hace mi aliada y quiere servirme para que juntas creemos una experiencia profundamente alegre, feliz, tranquila. Y con la mente también le sigue el corazón. En esta sincronía armoniosa, como si fuéramos parte de una orquesta espiritual, donde yo el alma llevo la batuta y puedo dirigirles hacia donde quiero estar, ahora, en este instante. Puedo crear aquí dentro Ese espacio de libertad Que tanto necesito sentir Ese espacio libre del ruido De la angustia Y de tantas diferentes situaciones La mente me ayuda a sintonizarme en un agradable silencio, sintiendo al corazón latir en esa misma paz. En un lugar donde yo mismo, yo mismo, soy totalmente capaz de ser lo que siempre he sido sin ni un solo temor. Como si todas esas ataduras de mis propias ideas sobre lo que quise lograr Y que me hice mi propio enemigo Aquí En este preciso Segundo La mente Mi amiga Me lleva a ese lugar Preciado A enseñarme como un hermoso museo de mis propias victorias, llenas de todas las escenas de mi vida, tantas que había olvidado, donde yo probé mi propia fuerza. Resolví lo que la vida puso ante mí, donde yo disfruté de mi propia existencia y disfruté de la compañía de aquellos que en la vida hizo mis compañeros. Sentí en cada despliegue este hermoso museo que en realidad las cosas por las que me siento atadas he sido yo quien creo esas ataduras pero yo también he creado tantas cosas hermosas aquí en mi propio museo mental, en los recuerdos profundos del alma, reconozco mi propio valor. Yo soy un ser fuerte, capaz, sabio estable y tengo esta intuición natural, esta sabiduría innata del alma de saber qué es la mejor decisión en cada situación y ya no me dejo engañar. Por esas imágenes brillantes, con tanta pompa y esplendor, que en realidad son espejismos. Que no me hacen sentir ningún bienestar. Son como deseos, sombras, que una vez que la alcanzo, quiero otra cosa más, sin quedar nunca satisfecho. Pero en este museo espiritual, de mis propias vivencias de valentía, de alegría y de disfrute, reconozco quién soy en esa libertad de ser lo que soy y sentir en el centro de este museo la guía suprema, la fuente de amor universal Dios, Allah, Sibu con tantos distintos nombres, el alma suprema ha estado para mí de forma incógnita, guiando mi camino, dando mi intuición de hacer lo que es lo correcto, que en el fondo de mi corazón siempre lo he sabido. Y por seguir persiguiendo espejismos, me extravié a mí misma, en identidades falsas, comprometiendo mis propios principios. Pero hoy, me vuelvo a despertar como esa fuerza natural del alma que sostiene, que dirige y que me hace fluir en esta vida. Seguir en los rieles que nunca se detienen, donde el tiempo fluye y fluye a su ritmo, y yo puedo fluir en él ya no tengo temor aquí en el centro de mi propia existencia con la guía suprema Dios mi más dulce Padre Supremo Me siento acompañada Protegida Y siento esa luz Regresando a mi corazón Esa luz que se había vuelto Tan tenue Que creí se había apagado Está retomando su brillo y su fuerza. Y se siente tan bien. en la luz espiritual de la pureza. De mi propia especialidad espiritual. Del alma particular y única que soy yo quien es profundamente amada por mi Padre Supremo, quien ha estado esperándome pacientemente y ahora está tan feliz de verme volver a brillar como esa luz eterna que jamás se extingue una luz compuesta de tantas diferentes cualidades que le dan sus brillos y colores especiales al igual que un diamante refleja la luz del sol en los siete colores yo el alma Reflejo esa luz de amor, de pureza, de esperanza, de paz. De cariño, de respeto, de alegría, de aliviané esa luz sabia de la fuente suprema, como un sol espiritual, brillando hacia mí y haciéndome reflejar como el más cristalino diamante que no tiene ni una sola sombra, ni un solo defecto Yo el alma En mi propia naturaleza original Dejo Que el brillo del Ser Supremo Brille a través de mí En mi vida En mi mirada En mi corazón en mis palabras En mi rostro En todo lo que soy Esa luz con ese brillo tan especial Fluye del Ser Supremo Llenando todo en mí Y dejándola fluir Hacia quienes más están desesperados por sentirla, aquellos que ya habían perdido esperanza, aquellos que sufren tan intensamente, aquellos que ya se cansaron y se marchitaron. Aquellos que se perdieron En el laberinto de tantos deseos A cada uno de ellos Ese brillo especial Alcanza sus corazones Y despiertan ese recuerdo profundo y antiguo de saber que son almas originalmente puras. Que habíamos olvidado nuestra propia identidad. Dejar que este brillo espiritual recubra el planeta entero, especialmente a la madre naturaleza, tan generosa, tan paciente, a la que tanto abusamos, contaminando explotando desperdiciando y contaminando. En este instante aprecio, reconozco y amo profundamente todo lo que el planeta, la naturaleza, los elementos han hecho en mi vida. Incluso este cuerpo mismo de cinco elementos, dándome servicio todos los días de mi vida. Yo el alma respeto, aprecio y agradezco. Cada elemento A la naturaleza entera A su generosidad Y entiendo Entiendo el caos Que está generando Entiendo la razón de ese caos De acciones colectivas de todos como humanidad por habernos alejado de nuestra propia identidad buscando saciar ese vacío con cosas materiales agradeciendo que a pesar de nuestros errores sigue dándonos amaneceres hermosos celajes de multicolores Estrellas que traen esperanza en el medio de la noche, arcoíris, plantas hermosas, animales maravillosos y tantos seres vivos que cumplen un rol tan especial en el ecosistema de este mundo siento que ese brillo espiritual tiene un papel especial para ellos también el brillo de amor protección y purificación de la fuente suprema abraza al planeta abraza las almas y ese amor es capaz de transformar hasta lo más corrupto en algo puro. Y con esta sensación en mi corazón, acepto. Amo y aprecio a todos y cada uno. Lista y listo para regresar al mundo. Dando ese brillo espiritual a través de todo lo que soy. Esa luz de libertad libre de todas las ataduras y con esta hermosa sensación poco a poco vuelvo a sentirme en esta silla en este lugar moviendo suavemente mis manos y mis pies vuelvo al aquí y una shanti. Entonces, para terminar, tenemos a ver qué nos sale. Este libro mágico, a ver qué nos sale para ahora. Vamos a ir a las páginas más adelante. Dice. ser un profesor. Dice, la mejor manera de enseñar a los demás es hacerlo con sutileza, explicar de tal forma que la mente se abre porque el corazón ha entendido. Sí, qué bonito, ¿verdad? El corazón primero y después la mente. Ten la meta de inspirar más que de enseñar. Mi amor por aquellos a los que enseño lo logrará. Mi amor hacia Dios lo conseguirá. En la medida en que yo sea consciente del alma, mientras enseño, lo demás lograrán tener esa experiencia. Nunca fuerces a nadie a hacer esfuerzos espirituales. Cuando la mente se abre, ocurre de forma natural. Evita hacer comparaciones, pues genera pérdida de esperanza. Y no abrigues mala voluntad y nunca intentes apuntarte un tanto, o sea, ser más bueno que los demás. Sé como el padre cuyo amor hacia el hijo es el que lo hace crecer.